En primer lugar, quiero dar los buenos días. Mi competencia soy yo misma, Sócrates, Mildred Sánchez. es la competencia, pero las compañeras que están conmigo es, Ah, pero, Claro que la hay. Eh. Fátima Roque, Charo, Fede Alina, Mildred Sánchez. Aquí estamos nosotros. ¿Mm? Cuatro. Sí. Entonces hay una que va por, por el asunto de la cuota de la mujer y otra... Yo voy por el asunto del pueblo, de la provincia de Duarte Yo me voy a ganar mi espacio ¿Tú te vas a ganar tu espacio? Claro, yo me lo he ganado trabajadora, Tú estás ¿no? hablando con la, pro, la diputada de la provincia de Duarte No es que voy a hacer, es que soy la diputada de la provincia de Duarte ¿Oíste? ¿Ya renunció Mildred entonces? No, Mildred no, no ha renunciado, Mildred va a ser Amado, la ganadora Amado, ¿qué tú crees de eso, Amado? Lo que tú digas <ríe> ¿Sale muy caro hacer una precampaña. Sale caro para los que no han hecho el trabajo Sale caro para que la gente no... ¿Qué quiere decir hacer el trabajo? Que, que, no que le hayan ha repartido antes cosas no, no, del no. gobierno... Que no, que no le ha servido hayan... a su pueblo. Que no Mildred servido Sánchez a su pueblo. no le da a los gente del Estado. Mildred Sánchez le ha servido a su pueblo. Mildred Sánchez ha trabajado con su pueblo. Mildred Sánchez ha estado en un momento... Yo soy parte de la historia de la provincia de Duarte. Mildred Sánchez se siente bien con la apabullante campaña de Gonzalo Castillo Por que de sale Gonzalo, en la pasta de, de Gonzalo no, pero, pero que no. sale en la pasta de dientes. ¿Por de decir sal, que sale de Gonzalo, en el baño, mire. sale en Por el eso vidrio. es bueno que salga en toda parte. Pero Mildred, esto no muestra que hay cierto temor o hay alguna debilidad en relación a la imagen de Gonzalo, que hay que hacer tanta inversión publicitaria. Tú nos acabas de decir que cuando una persona ha hecho el trabajo, no necesita hacer estas inversiones. ¿Qué en tú conoces? No. Tú no conoces 9 -11? Cuando se habla de 911 ¿qué se habla? De Gonzalo. Entonces no Gonzalo es un hombre que ha hecho un trabajo. Seguida Gonzalo bien. es un hombre que está en el sentir del pueblo dominicano. Y Gonzalo es sangre nueva, es un hombre nuevo. Entonces el país quiere otra cosa mejor. Si tú no has hecho en cuatro años, ¿qué tú vas a hacer en cuatro más? Entonces, Entonces Gonzalo mi, tiene la oportunidad de hacer cuatro Danilo más. Danilo no es tan bueno porque necesitamos algo mejor. ¿Por qué es esto? Danilo es buenísimo. Qué Danilo qué fue es lo es mejor es. que tuvo. Pero, pero dicen el que... Espacio, vos... Otra gente, como también nosotros estamos buscando el espacio, porque la gente habla mucho de los políticos. La gente dice de los políticos, pero ¿quién es que elige los políticos? El pueblo. Pero Entonces Gonzalo digo, es no que tiene otro que apellido. Que nadie ha un político, ¿eh? Gonzalo es que tiene otro apellido. Medina. No, Odebrecht. Odebrecht. No. Ah. Meldre. Eh, una pregunta. Háblame de Mildred Sánchez. Claro, sí, estoy aquí. Sí, Mildred claro. Sánchez, diputada. ¿Por porque usted dijo que usted era González? Directora... Claro, porque me preguntó Sánchez. Ah, ah, pues, es ¿Y qué es esto, Mildred? Mildre? Sánchez eh, Usted Socrates, actualmente es directora eh, regional del Plan Social aquí en la, en la región, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Renunciará usted a su cargo eh, para.? Claro, mi amor, de hecho puse mi renuncia. ¿Ya usted renunció? Claro, no, no he renunciado porque no me lo ha aceptado, porque todavía no, no soy candidata. Aceptamos. No Exacto. podía haberse eso que usted tenga una, algún tipo de ventaja sobre la temática. Me deciste que no me he habido una funda más nunca en mi vida. Porque Mildred Sánchez es la esencia del pueblo. Mildred Sánchez, ¿qué tú conoces de Mildred Sánchez en tu niño? No, no, una trabajadora. No, entonces. habla a Mildred Sánchez siempre, de eso porque siempre. tú eres parte de la historia de Macorís. Tú quieres lo mejor de Macorís. Entonces comisa a hablar de Mildred Sánchez. ¿Qué ha hecho Mildred por la provincia de sí. Duarte? No, dígale usted sí. ¿Eh? que usted ha hecho. No, no, tú que eres comunicador para que la gente sepa quién es Mildred. habla de Mildred. De Mildred. Ahí está Amado, la yo no, he novela dado, novela. dado porque Mildred Sánchez de alguna manera es una hechura mía. Un aplauso, a ahora, un aplauso, a Mildred. Un aplauso, Amado, ahora, No quiero que te voy a defender. No, no, para No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no cualquiera no se enfrenta contigo, te lo digo está fuerte. De, de, de todo corazón Mire, déjeme ese maestro que está ahí no quería que yo estuviera en la calle no, que no o sea, en la oficina en, en, en secret, el, yo me gustaba este sea así como está Carolina muy fina y muy bella porque yo sí. siempre he creído que soy bonita no, no y, y amado siempre me decía tú eres una tigre de la calle rubia de oro. y yo sentía que era como una burra que me lo estaba diciendo me decía tú eres de la calle Mildred y estoy en la calle y que recojo todo. Antón porque mientras Sánchez que vea... ¡Ay, ay, ay! ay sí, no dije! Sí. Sí. ¡Qué bien! Que se recoja, óyete, óyete. Recójase que la repujaba para el Congreso. Muy bien. Para partidaria de una tendencia o de otra. O sea, el hecho de que tú vayas... Aupada por la tendencia de Gonzalo Castillo, ¿te da ventaja con relación a lo que vayan por Lionel o es indiferente? ¿En el partido se elige por el trabajo como tú dices o se va a elegir por la tendencia a la que participe cada uno? Tú sabes, ahí tenemos situaciones, pero yo siento que el pueblo va a elegir a Mildred Sánchez. El pueblo va a elegir a Gonzalo. Ah, que yo te voy a sí, decir, vamos a esperar a ese de octubre, que tú quieres me llevas rápido, tú sabes que bueno, Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.